Hola, soy Austin Slack y hoy estaré hablando de PRS Orange y de mi vida como músico. Hace casi 10 años ya y empecé con una guitarra española de que compré en una ferretería. Compraron mis padres y empecé tocando música tradicional de la zona. Yo en Murcia, así que vamos, tocamos jotas sevillanas y malagueñas, ¿no? y completamente diferente, no lo que hago ahora. Y un poco mi mundo musical em empezó ahí como guitarrista, pero ya sin que amaba mucho la música, iba a muchos conciertos, conocía a muchos músicos también y fue como una pequeña evolución de empezar a en ese momento coger la guitarra, aprender cuatro acordes y ya evolucionar hasta querer seguir tocando en directo. Un amigo guitarrista de Inglaterra estaba por aquí tocando y me dijo, sube a un escenario. Y digo, solo sé cuatro acordes y me enseñó, creo que era un La menor, que solo sabía tocar La mayor. Y tocamos un tema juntos y ahí fue como el gusanillo ¿no? de querer seguir y con la guitarra y a partir de ahí pues ya me pido una eléctrica y progresando. Y bueno ha sido un, unos nuevos años largos porque desde que empecé a tocar al año siguiente tenía una banda y estábamos tocando todos los fines de semana sin parar de, de bolo en bolo y yo estaba todavía en el instituto y teníamos tres conciertos a la semana y tal y en verano hacíamos seis o siete si vamos cuando tenía ya 15 16 años estaba haciendo 250 bolos al año básicamente. y al final ha llegado un punto ya que vivo de esto y, y vamos y se, se, a seguir hacia adelante ya con mi música propia también tocando con otra gente grabaciones y nada hasta aquí hemos llegado al final donde me siento más cómodo es encima de un escenario da igual si es haciendo un solo o si es solo acompañando y, y el estilo de música siempre he tenido la suerte de poder tocar muchos y con, con mi banda de versiones y Así que vamos, aparte de metal y, y lo que viene siendo jazz y flamenco, no he, he tocado muchos palos de, de música más funky, mm, mucho, mucha música negra, eh, mucho, música de raíz, y tal y mucho blues también, rock, hard rock y así que vamos, yo me siento cómodo encima del escenario, siendo un solo estar en el segundo plano ahí tocando. Bueno, cómo llegaste a tocar con Steve Ray es una larga historia, pero ha sido a través de Vivo en Murcia y, y siempre he estado muy activo desde que tenía 12 o 13 años y antes siendo a conciertos. Así que muchos promotores me conocían ya y, y mucha gente me quería echar una mano y, y todavía quieren echarme una mano y estoy muy, muy agradecido de ello. Y a, al final, no sé cómo lo hizo, pero consiguió que fuera a conocer a Steve Vai y básicamente me vino con un cable y me dijo enséñame lo que puedes tocar, ¿no? Entonces llevaba mi guitarra, la a su, a su ampli. Y dijo, guay, esta noche tocas un tema conmigo. Y, y lo demás es historia, prácticamente, vamos, una noche para recordar para toda la vida y una anécdota para el futuro. Bueno, mi historia con PRS es bastante curiosa y fue a través, estaba tocando en la costa, creo que era en Mojácar además, y vino un hombre mayor después del concierto, ah, me ha gustado mucho la banda y tal, pero deberías tocar PRS. Y conocía la marca y tal, había probado alguna, pero por aquí era, ninguna, ningún amigo tenía una PRS. Y yo, bueno, guay, le echaré más un ojo ¿no? online. Y lo vi, me gustaban mucho, ya empezaba eso será por el año 2016, era esto, y ya John Mayer estaba haciendo un poco de decoraciones, un fan de John Mayer y tal, y digo, ostras, qué guay la guitarra y tal. Un año después el hombre este estaba tocando en otro sitio completamente diferente, y me llega después del concierto y dice, tengo una guitarra aquí, y la abre y era esta. Y, estaba, y yo ese, ese verano justo estaba ahorrando dinero para comprarme otra. Bueno, y al final me llevé esa guitarra y me enseñó esa noche y era una edición limitada y tal de, de 100 piezas y vamos y ahí empezó un poco de mi amor con PRS y desde de, que compré la guitarra ese día ahora cuatro años ahora a lo mejor eh, vamos no me la he soltado de mis manos bueno, está todos los bolos lo he hecho con ello, todas las grabaciones todo todos los ensayos todo siempre está tengo otras guitarras y tal pero esta ha sido mi, mi number one como se dice no mi, mi guitarra principal y ahora tengo la suerte de, estar poder, de poder trabajar con PRS como una marca y haber conocido a Paul en, en Nam este año. Fue un, un honor, ¿no? Un maestro, maestro de los maestros haciendo guitarras. Y vamos estar aquí y poder hacer ya demos y probar todos los modelos que hay por aquí, es, para mí es un sueño cumplido como guitarrista. Soy un guitarrista de un sonido bastante limpio y cristalino. Me gusta que la guitarra tenga bastante ataque. Y soy de tocar con reverb, o sea, para mí reverb es vida, casi con la guitarra, no le da mucha profundidad y siempre también llevo como un pedal, como un preamp, ¿no? Entendido, para, para darle un poco más de, de fuerza, aunque sea un sonido limpio, como utilizo mucho delay. Y otro sonido que me gusta mucho es el, el Envelope Filter Que es como un auto WAH, ¿no? Así que... Vamos a quitarle aquí el Delay y... Es como... Vamos, como un filtro que se va abriendo, ¿no? Como... Al final es como hacer un WAH, pero automático y es más limpio y vamos, ese es mi sonido general que, que, que utilizo al día a día. Mi primer ampli de calidad fue un Orange, fue un Dual Terror para 6 o 7 años. Y lo tuve, bueno, y lo sigo teniendo y he hecho muchos bolos con él. Ahora lo tengo en casa para grabaciones, más que nada. Y he ido probando diferentes amplis. También tengo un ampli PRS que es con el que he estado tocando este último año y medio, dos años. Y ahora he vuelto otra vez a, con Orange, ya han sacado nuevos amplis como el Tremlord que es más limpio y es más hacia mi sonido que los clásicos, el rock duro de Orange, ¿no? que al final lo que mola de Orange es un sonido cañero que sé, lo utilizo también pero al final mi sonido principal es un sonido limpio y este ampli me lo está dando otra vez. Este año como a todos ha sido un golpe duro y mi vida como... Oh, músicos de carretera siempre viajando de escenario a escenario eso se ha ido casi por completo, he hecho algunos bolos por suerte bueno, muchos así que mi vida ha sido un poco de cambio a, a enseñar que en realidad nunca enseñaba así que estoy dando clases de guitarra y también grabaciones desde casa para otra gente y un poco me ha venido bien para crear más música mía y también para practicar y mejorar y empezar a abrir nuevas puertas con la guitarra ¿no? para no al final cuando uno está tocando un instrumento y está siempre viajando, yo creo que lo último que queremos hacer algunas veces es coger tu instrumento y tocar esa misma mañana, antes del concierto, antes del ensayo. Así que mi vida ha sido un poco así, de el ensayo es el escenario y ahora por fin es como ya tengo tiempo suficiente para practicar y, y probar cosas diferentes y nuevas. Un consejo para todos los guitarristas que, que están empezando o quieran, hay gente que quiera comprarse una guitarra, mi consejo es... es practicar mucho, obviamente, pero también escuchar mucha música y escuchar muchos estilos de música diferentes que si vas a tocar blues y te gusta mucho blues, no solo escuche blues, sino escucha jazz, escucha rock, incluso metal y, y, y también para cualquier otro estilo de música ¿no? que quieras tocar. Eh, bueno, viene bien siempre escuchar mucha música porque vas a aprender mucho, también. No solo tocando, sino escuchando. Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal, pulsarle a la campana, así recibirán notificaciones de nuevos vídeos. Un saludo a todos y espero vernos en la carretera.